canción eterno amor único Dios mis manos limpias quiero alzar y en humildad de ti expresar Fuerzas como las águilas renovarán. Buenas tardes para todos en el Caribe, Suramérica y el este de los Estados Unidos. Para otros, buenos días o buenas noches. Y para todos, feliz Año Nuevo. Como dijo Samuel en Primera de Samuel, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Agradecemos al pastor y amigo Antonio Florido Camacho, por la invitación a participar en esta edición 48H, entrando en la profundidad del Espíritu Santo. Dios bendiga a cada uno de los que forman parte de este gran equipo, a Erika, María de la Cruz y a aquellos que, tras bambalinas, laboran fervientemente para cumplir esta misión de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Soy Linda Hedgwood y estoy aquí acompañada hoy de mi esposo Tim. Juntos tenemos el honor de servir bajo TLH Ministries. Baby, Happy New Year. Happy New Year. <laughs> you know, I, I really, we were blessed in 2020, but we're looking forward to 2021. Aunque tuvimos bendiciones en el 2020, estamos en expectativa de este 2021. We learned a lot about the world around us and ourselves in 2020. Aprendimos muchísimo sobre el mundo y sobre nosotros mismos en el 2020. But I'm excited about 2021 because of 2020. Pero estoy eh, anticipando el 2021 debido al 2020. En nuestra discussion today, we're going to see how the Holy Spirit was used to help us and teach us in 2020. Y en nuestra discusión hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos ayudó y nos enseñó en el 2020. And us for 2021. Y nos preparó para 2021. Y es perfecto que hoy estamos hablando sobre entrando en la profundidad del Espíritu Santo. So we were having a discussion earlier today and we were thinking about okay what does this title actually mean so we were thinking about the subject but today we were thinking about the title and when i think about entering the depths i think about uh like re reading and writing or like literary or history or or knowledge of a subject cuando pienso en entrar en la profundidad, pienso en la literatura, en conocimiento. So, professionally, I, I studied computers. Profesionalmente estudié computadoras. And I write software, or I have written software. Y he escrito eh, programas de computadora. So, when I first started, I just could turn the machine on, and kind of log in and do a few things and that was it. Cuando comencé, sabía cómo encender la computadora y quizás trabajar en algunos programas, pero eso era limitado. But as I was taught. Según yo fui enseñado. And as I spent time with the computer. Y como seguí trabajando en la computadora, de dedicándole tiempo a la computadora. And I worked examples and I experimented with the computer. Y experimenté con ejemplos en la computadora. I learned, and then when I learned, I applied, and when I applied, I wanted to learn more. Y aprendí, y cuando aprendí, quise aplicarlo, y cuando apliqué, quise aprender más. So now, with years and decades of experience, people would say that he is deep in the subject of computer science. Y ahora, con años y décadas de experiencia y conocimiento, la gente se refiere a ese término como profundo en la materia. So we become Christians, we're just baby Christians. Cuando nos convertimos en, en cristianos recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos como bebés. And we learn about the Holy Spirit. Y aprendemos sobre el Espíritu Santo we learn, we Y según vamos aprendiendo, vamos aplicando los principios del Espíritu Santo Y nos profundizamos en el Espíritu Santo a través del tiempo so we deep in the of the Holy Entonces nos profundizamos en, en el tema del Espíritu Santo entonces, la diferencia de profundizarnos en el Espíritu Santo o como yo estaba hablando de ser profundo en el sistema de computadoras is computer science is an idea or a subject. es que las la ciencias de computadoras es una idea o un sujeto. Y el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que es una persona. So as we and I, you and I, we got married. And we learned things about each other. Y aprendimos del uno del otro. Some things were good, but some things we wish we didn't learn, right? Yeah, then there's attributes that we like and there's attributes that we could kind of do without. Hay atributos que nos gustan y hay atributos que desearíamos que no estuvieran ahí. Y aunque vemos al Espíritu Santo así como en una relación, pero el Espíritu Santo es perfecto, es el Espíritu mismo de Dios. Y hay cosas que el Espíritu Santo nos guiará las cuales quizás nos van a sacar de nuestro confort. Pero, como en un learning estamos aprendiendo a confiar y aprendiendo a engage con esa otra persona. Pero, según aprendemos en el matrimonio a trabajar el uno con el otro, así también aprendemos a recibir del Espíritu Santo. so not para belabor el punto, but después de muchos años con I've he aprendido que hay cosas que and y luego hay lo que significas detrás de lo que y a través de los 21 años que hemos estado casados ha aprendido que hay cosas que yo digo y es eso pero hay cosas que yo digo y es lo que está detrás de lo que digo Muchas veces la primera vez que le escucha que yo le digo algo no le entiende Entering the depths of the Holy Spirit Entonces entrando a en la profundidad del Espíritu Santo So what does that mean to you ¿Qué significa para mí? Para mí significa madurez, significa eh, conocer más, eh, profundizar es como que ya la relación no es superficial, sino que está ya profundizada, profundizada a través del tiempo, a través de la relación, a través de la confianza. Así yo lo veo como, como que Profundizar en el Espíritu Santo, centrar esa madurez en ese, por ejemplo, como él estaba diciendo, 21 años de casados, ya nosotros tenemos un, un conocimiento el uno del otro que a veces sin palabras ya conocemos lo que el otro está comunicando. Esa madurez en el Espíritu Santo que nosotros ya conocemos cuando él nos habla, cuando él nos toca, la dirección que él nos da y conocemos que yo, por ejemplo, sin él, yo no tengo ningún conocimiento. Estoy eh, nula, estoy eh, sin palabras. Yeah, so without him we have nothing, right? Sin él no tenemos nada. Yeah, every single moment of every single day when we're awake or when we're asleep. Cada momento de nuestros días, cada momento de nuestras vidas, cada día, eh, cuando estamos despiertos o cuando estamos dormidos. The Holy Spirit is with us always. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. And today, we there's, there's so many things to talk about with the Holy Spirit. Hay tantas cosas que hablar sobre el Espíritu Santo. But there are a few things that are foundational to a relationship with the Holy Spirit. Pero hay cosas que son fundamentales. And we feel like that if we can understand these basic principles they will help us to begin to relate to the true person of the Holy Spirit. Y entendemos que si podemos entender estos principios, podemos entonces tener una relación con el Espíritu Santo. So the first thing of the Holy Spirit we want to talk about is this idea of being sealed with the Spirit. Lo primero que queremos hablar sobre el Espíritu Santo es esta idea de ser sellados con el Espíritu Santo. Yeah, so what does sealed mean in this context? ¿Qué significa ser sellados? Sealed is to authenticate. Es autentic autenticar. Or to secure. Asegurar. And ultimately for us as Christians, the Holy Spirit is proof of our testimony to God about ourselves. Y entonces es referente al Espíritu Santo, el, el el sello es el testimonio de quienes somos nosotros hacia Dios. So one day we will give representation of ourselves. Un día le daremos representación de nosotros. at the throne of God at the judgment seat. En el trono del juicio frente a Dios. So we will represent and say this is who I am. Y diremos, este soy yo. And as Christians, we will say that we believe that Jesus Christ is your son. Y como cristianos diremos, yo creo que Jesucristo es tu hijo. And that he died for our sins. Que murió por nuestros pecados. So the seal of the Holy Spirit is the guarantee of our testimony. El sello del Espíritu Santo es la garantía de nuestro testimonio. that we are children of God. Que somos hijos de Dios. So our testimony to God about ourselves. Entonces el testimonio nuestro a Dios sobre nosotros is guaranteed to the Father. Es garantizado para al Padre. by the seal of the Holy Spirit. Por el sello del Espíritu Santo. So like in a court como en una corte. The evidence, which is our we will La evidencia que es nuestro testimonio en este caso. It will be required to be validated. Necesita ser validado. Y el Padre va a pedir ver el sello del Espíritu Santo. So, you were in banking and, and titles, and you dealt with contracts. I've dealt with contracts. Uh -huh. and, That seal was era so tan importante para esos documentos como like estamos hablando. Absolutamente. Él me recuerda de cuando yo trabajaba en el banco y también en la compañía de títulos y hacía cierres, cuando yo ponía el sello de notario, yo estaba testificando que estas personas firmando eran quien ellos decían que eran. Como ese, esa autoridad, así es el sello del Espíritu Santo para nosotros. También quiero hacer una... Una, contarles una historia. I want to tell them about um, our engagement eh, Les quiero contar de cuando nosotros éramos novios y nos comprometimos. Y pues, por supuesto, él me dio la sortija de compromiso. Un día estaba yo en la casa, él me estaba visitando y yo comencé a hacer eh, cositas en la cocina y no me di cuenta que para proteger la sortija me la había puesto en un bolsillo que tenía de mi camisa. No me había todavía cambiado, había llegado del trabajo, tenía mi... mi mi atavío profesional y entonces me puse la sortija ahí. No me di cuenta mientras trabajaba que la sortija se había salido. Al final de la noche ya cuando estamos hablando y pues quería ponerme la sortija nuevamente, comienzo a buscar en mi bolsillo y no estaba la sortija. Ahí me entró un pánico porque yo había reconocido que esa sortija significaba un compromiso. Él y yo estábamos comprometidos a guardarnos, para el día de la boda, cuando fuéramos frente al altar y allí decir, sí, vamos a gastar el resto de nuestras vidas juntos. Y ahora me encontraba sin la sortija. Busqué, busqué, no la encontraba. De momento pensé que quizás cuando fui a echar la basura al zafacón y me doblé, quizás ahí se cayó la, la sortija. Y recuerdo el pánico que yo tenía y decirle, no encuentro la sortija, cuando le pregunté él sin ningún pretexto, él comenzó a sacar cosita tras cosita de la basura hasta que encontró la sortija. Cuando yo la encontré me sentí tan aliviada porque eso para mí eso era tan importante. Ese, eso era un sello, eso era una marca, eso era un compromiso. Entonces cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo es algo que nosotros atesoramos. So I was saying how it was so important to me that I had that ring because what it symbolized, it was our seal. It mm -hmm. was that that commitment. This is ours. We're guaranteed to each other. So in the same sense, the Holy Spirit is the guarantee that you are who you say that you are. Y en el mismo, en, en la, de la misma forma, el Espíritu Santo es la garantía de que tú eres quien dices que eres hijo de Dios. So, Jesus said that you will say, Lord, Lord, we said, and we cast out demons, and he will say, Depart from me, I know you not. Aún Jesús dice en la Biblia que vendrán muchos y dirán Señor, Señor, y él dirá apartense de mí porque no los conozco. Entonces nosotros podemos ser llamados cristianos y podemos aún echar fuera demonios por el nombre de Jesús. But if the, seal of the Holy Spirit is not there, it is not validated pero si el sello del Espíritu Santo no está ahí no hay validez. The sealing of the Holy Spirit is like the front door to deepening into the depths of the Holy Spirit. El sello del Espíritu Santo es como una puerta de entrada al profundizarnos en el Espíritu Santo. Without the sealing of the Holy Spirit, there is no entering the depths of the Holy Spirit. Entonces, sin haber sido sellados con el Espíritu Santo, entonces no hay forma de profundizar en el Espíritu Santo. So, how does all of this relationship with the Holy Spirit begin? Entonces, ¿cómo esta relación con el Espíritu Santo comienza? So, Leamos las escrituras. I'm going to bring Ephesians chapter 1, verse 13. Efesios 1, 13. It says, In him, Jesus Christ. En él, en Jesús, you, you, me and you, ustedes, also after listening to the message of truth, cuando oyeron el mensaje de la verdad, the gospel of your salvation, el evangelio que les trajo la salvación, so we heard the gospel message, escuchamos el mensaje de salvación, and having also believed, y también habiéndolo creído, so simply said, we heard about Jesus, Simplemente dicho, escuchamos de Jesús and we Jesus as our Savior, y recibimos a Jesús como nuestro Salvador y comenzamos a creer que Jesús es el Hijo de Dios. So it sounds like salvation. Suena como la salvación. At the point of salvation, en el punto de la salvación creemos y recibimos. Nosotros creímos y recibimos. So what happens when you're saved relative to the Holy Spirit? Entonces, ¿qué sucede cuando recibes salvación referente al Espíritu Santo? Continuing in Ephesians 1:13, it says, "You were sealed in him in Jesus Christ." Continuando en este verso, dice, y los que creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo de la promesa. With the Holy Spirit of Promise. Con el Espíritu Santo de la promesa. Promise. Promesa. Seal. Sello. Authenticate. Autenticidad. Secure. Se seguridad. To keep secret. Mantener secreto. So there is a relationship between you and Jesus, the Holy Spirit and the Father that is private amongst the four of you. It is special and it's unique. Es especial y es única. Just as special as God has gifted each one of us with different gifts. Tan especial como cada uno de los regalos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. He has given us different names. Nos ha dado nombres diferentes. We that Saul Paul. Aprendemos que Saúl se convirtió en Pablo. I wonder what my name's going to be. Me <laughs> I mean, I know what my dad called me. He called me Tim, but what does my father call me? Yeah. Like, isn't that cool? me So that is us to God. The Holy Spirit comes to us at salvation, and we're sealed, and once we're sealed, that's it entonces el espíritu santo viene a, es, nos es dado en el momento que recibimos la salvación y somos sellados en entonces en el verso 13 it is us who are sealed in Christ. somos sellados en cristo jesús so in Christ, en cristo jesús with the Holy Spirit, con el espíritu santo like a ring, como un anillo de, de pacto As a guarantee to the Father Como garantía al Padre that the testimony inside is true. Que el testimonio adentro es cierto. So that's verse 13. Este es el verso 13. But in verse 14, the pero en, same Holy Spirit. Pero en el verso 14, el mismo Espíritu Santo is a pledge. So let's read that. Okay. So verse 13 ends with you were sealed in him, Jesus. With the Holy Spirit of promise. El 13 termina diciendo que fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo de la promesa. Who is given as a pledge of our inheritance. Quien garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo. La promesa hacia el Padre es que nosotros somos sus hijos. La promesa a nosotros es que nosotros tenemos una herencia como hijos en el Padre. Entonces, se puede decir que el Espíritu Santo es como un certificado de nacimiento. The birth certificate has identifying information. El certificado de nacimiento tiene información que identifica al individuo. Who were the parents? Who were the children? Who the child? Yeah. When were they born? Where were they born? Cuando fue nacido? Dónde fue nacido? And typically there's a state seal on there. Y usualmente está el sello del estado donde nació. And it says that that's my father. Y dice, ese es mi padre. And I'm his child. Y yo soy su hijo. So he is pledged to me that I will inherit from my father. Entonces, tenemos garantía que nuestra herencia está en el Padre. Continuing, it says, with a view to the redemption of God's own possession to the praise of His glory. Y continúa diciendo, adquirido por Dios para alabanza de su gloria. What does that say? ¿Qué dice eso? It says, I belong to my parents. Dice que yo le pertenezco a mi Padre. I am the child of my parents. Yo soy el hijo de mi padre. I'm not the child of someone else. Yo no soy hijo de otra persona o de otra cosa, yo soy hija del padre. I am a father's child. Yo soy el hijo o la hija de Abba padre. The Holy Spirit comes to me and he tells me you have a father in heaven. That's how I believe. El Espíritu Santo me dice que yo tengo un padre en el cielo. Por eso es que yo creo. The Holy Spirit says you have a savior in Jesus. Dice tienes un salvador en Jesús. We heard the Escuchamos el mensaje. We Lo creímos. We were Fuimos sellados. Tuvimos una promesa. We will Recibimos una herencia. And God will glory. Y Dios recibirá la gloria. What an amazing, at the point of Qué mensaje maravilloso al punto de la salvación. So, let's talk about the son and father relationship. How does this come about? Why is this sealing necessary? Hablemos entonces de la relación del hijo y el padre. ¿Por qué este sello es tan importante? So it says in Matthew chapter 11 verse 27. En Mateo 11, 27 dice. And Jesus says. Jesús dice. All things have been handed over to me by my father. Mi padre me ha entregado todas las cosas. And it says, and no one knows the Son except the Father. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nor does anyone know the Father except the Son. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. So you have the Father in heaven, yeah. Jesus on earth. Tienes el Padre en el cielo, a Jesús en la tierra. They know each other. Se conocen. But one is in heaven, one is on earth. Uno estaba en el cielo y uno en la tierra. And no one else knows them the way they know each other. Y nadie los conoce más que ellos se conocen a ellos mismos. And that is very vitally important in this sealing of the Holy Spirit. Y eso es vitalmente importante en el sello del Espíritu Santo. And Jesus goes on to say and any to whom the Son wills to reveal him. Y Jesús continúa diciendo y aquel a quien el Hijo So Entonces, está la relación del padre y el hijo, entonces ¿dónde quedamos nosotros? idea. Hay muchos versículos bíblicos, pero yo escogí estos para eh, fortalecer este, eh, la idea. In 2 Corinthians 11 2 it En segunda de Corintios 11 Dos, dice, And Paul is writing here. Aquí, he says, for I am jealous for you with a godly jealousy. El celo que por de Dios. For I betrothed you to one husband. Pues los tengo a un solo so I set you aside, I identified you for one husband. Entonces, te he para un What husband? ¿Qué Who husband? ¿Qué esposo? Wait a minute, I'm her husband, but we are whose husband? <laughs> un momento, yo soy el esposo de ella, pero ¿qué esposo? Because Paul is talking to the church. Porque Paul, Paul está hablando a la iglesia. He says, for I have betrothed you to one husband. Pues los tengo prometidos a un solo esposo. So that to Christ, Jesus Christ. ¿Qué es Cristo. I might present you as a pure virgin para presentárselos como una virgen pura. So we are to be, we are guaranteed, we are, we are like that engagement ring. It's a promise or a promise ring. We do all of these things in parallel. Entonces nosotros somos garantizados. Es como, como esa sortija de compromiso, una promesa. So the father knows the son and the son knows the father. Entonces el padre conoce al hijo, el hijo conoce al padre. And one day, Jesus will present his bride y un día Jesús va a presentar a su esposa to the o a su novia al Padre. But he must guarantee Pero él debe primero garantizar father, porque el Padre es santo that his bride, que su novia, the church, la iglesia, me and you, usted y yo, are pure. somos puros. Paul is identifying us as the bride of Christ. Entonces, Pablo, y disculpe, ahorita dije Paul, Pablo nos presenta como la novia de Jesús. This next piece here that fits in is important in understanding being sealed. Entonces, la próxima parte es bien importante en cuanto al sellamiento. So you have the Father and the Son in this relationship between them. Tenemos al Padre y al Hijo en esta relación. A una relación íntima. They know each other and others don't know them. Porque ellos se conocen mejor que ninguna otra persona los conoce. And then this person of the Holy Entonces, esta persona del Espíritu Santo. Entonces, como veremos en las próximas Escrituras o versículos, es que el Espíritu Santo está, es del Padre. So in John chapter 14, verse 16, in Juan 14, 16, Jesus says, Jesus dice, I will ask the Father, le pediré al Padre, so Jesus knows the Father, and the Father knows Jesus, el, Jesús conoce al Padre, el Padre conoce a Jesús, and Jesus will ask the Father, y Jesús le pedirá al Padre, and He says, the Father will give you another helper, y Él les dará un consolador o un ayudador, right, So, Jesus was with the disciples. Jesús estaba con sus discípulos. Like I'm with Linda. Como man and man. Como Tim y yo estamos aquí, hombre y mujer, hombre y hombre right. porque person la and no. person. persona y persona. So I am outside of Linda and Linda's outside of me and we're having a conversation with each other. Mm -hmm. como dos individuos estamos teniendo una conversación. And I can teach her and she can teach me. Y yo le puedo enseñar y él me puede enseñar a mí. So, in this case, Jesus was teaching disciples. En este caso, Jesús estaba enseñando a los discípulos. But Jesus knew the plan of the Father and he, he wanted something greater. And he says, I will ask the Father and he will give you another helper that he may be with you forever. Y entonces le pide al Padre y el Padre les dará a otro Consolador para que les acompañe siempre. Entonces Jesús le estaba pidiendo al Padre que nos enviara el Espíritu Santo como un sello y garantía hacia el Padre. Because Jesus knows that he will have to present us one day as his bride Okay, so how does the Holy Spirit help us? Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos ayuda? So there's this idea, is after we are sealed, then we can be filled with the Holy Spirit. So we're sealed with the Spirit. Somos sellados por el Espíritu Santo. And Jesus asked that the Holy Spirit be sent to us. Entonces, Jesús pide que el Padre nos envíe el Santo. And we are filled with the Spirit. Y somos del Santo. So, so, moving down to verse 26 in chapter 14 of John. Entonces, mirando el versículo 26 de Juan 14. It says, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Jesús está diciendo, esta, esta es la razón por la que le estoy pidiendo al Padre que los llene. It says, he will teach you all things Dice que Él les enseñará todas las cosas. Y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, le voy a dar un, un ejemplo abierto. When we came to speak about this subject, cuando comenzamos a hablar de este tema, we had this discussion, tuvimos esta discusión y tomamos el tiempo para recordar that Jesus has promised us the Holy Spirit. Que Jesús nos ha prometido el Espíritu Santo. And that the Holy Spirit would speak through us to you. Y que el Espíritu Santo hablaría a través de nosotros a usted. Because we don't want our words to come out, we want his words to come out. Porque nosotros no queremos decir nuestras palabras, nosotros queremos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. So when we said that, we began to fill up with the Holy Spirit. Una vez dijimos eso, comenzamos a llenarnos del Espíritu Santo. And Entonces estamos tan y tan llenos que comenzamos a desbordar. And when we get done speaking about this, we'll look back on this time. Y cuando terminemos, miramos hacia atrás. And we will say, isn't it amazing what the Holy Spirit said? Y diremos, wow. Qué maravilloso lo que el Espíritu Santo nos dio para decir. Y mientras usted escucha y quizás aprende, nosotros también estamos aprendiendo según el Espíritu Santo, nos está dando para hablar. Entonces, esta llenura del Espíritu Santo interna es... Para nosotros. So Jesus says, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Dijo, ¿No sabes que son templo del Espíritu Santo? So the seal that you're sealed with lives within you. And the Holy Spirit of God, the Father, testifies with your spirit y el Espíritu Santo del Padre testifica con tu espíritu. So let's look at some examples of being full of the Holy Spirit. Miremos algunos ejemplos de ser llenos con el Espíritu Santo. Let's start with Jesus, what a great example. Comencemos con Jesús, un maravilloso ejemplo. It was a requirement Jesus as a man, to be filled with the Holy Spirit to do what he did. Era necesario que Jesús como hombre, fuera lleno del Espíritu Santo para hacer las obras que hizo. Jesús no anduvo esta tierra solo. He walked by the leading of the Holy Spirit. Anduvo bajo la dirección del Espíritu Santo. So it says in Luke chapter 4, verse 1, en Lucas 4, 1, it says, Jesus, full of the Holy Spirit. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Returned from the Jordan and was led around by the Spirit in the wilderness. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. So the full story there is remember when Jesus was led up to be tempted by the devil. La historia completa aquí fue, no, si, si recuerda, que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. And he spent 40 days out in the desert without eating or drinking. Y estuvo 40 días en el desierto sin comer ni tomar. Now I know it's possible for people to do this after a lot of training. Sí, sabemos que esto lo han hecho muchas personas. But Jesus required to be full of the Holy Spirit to be able to endure the temptations of the devil. So in Jesus's weakest point physically, y en el momento físico más débil de Jesús, tuvo que tener la habilidad de hablar en perfecta sabiduría. To his a su adversario, quien estaba tratando de hacerlo caer, Jesús no not slip up. Jesús no podía deslizarse. The of the Holy Spirit, Sin la llenura del Espíritu Santo, Jesús would have fallen short of that mark. Hubiese quedado corto de la marca. Si es cierto para Jesús, es much mucho más cierto para nosotros. So let's look at another example, another person like us. Miremos a otra persona como nosotros, otro ejemplo bíblico. En Acts chapter 4, verse 8, it speaks about Peter. En Hechos 48 habla de Pedro. It says, Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, Rulers and elders of the people. A los gobernadores del pueblo y ancianos. Now we're talking about a fisherman. Estamos hablando de un pescador. So I'm just guessing that he didn't go to Harvard or Yale and earn a doctorate. Me sospecho que no fue ni a Harvard ni a Yale y que tampoco tenía un doctorado. And he wasn't raised in the synagogues. No fue criado en la sinagoga. As a religious man. Como un hombre religioso. So there are other scriptures that talk about how they were simple-minded and simple people. Hay escrituras que hablan de cómo eran eh, de mentes cerradas. But a simple-minded person That is full of the Holy Spirit. pero una persona con mente limitada lleno del espíritu santo most intelligent people in the region. puede presentarse ante gobernantes del pueblo la gente más pudiente y e inteligente los que the mantenían la ley que conocían el viejo testamento de adentro hacia afuera without the Filling of the Holy Spirit, Peter speak leaders. Sin la llenura del Espíritu Santo, no habría la, el poder y la fuerza para conversar con estos líderes. La sabiduría que Pedro mostró ante estos gobernantes ese día came only because he was full of the holy spirit. Solamente vino porque él estaba lleno del Espíritu Santo. So I won't take the time to go through the entire chapter 4 of Acts. No voy a tomar el tiempo para atravesar el capítulo 4 de Hechos completamente. But I recommend it as a reading because what Peter said was amazing. Pero recomiendo lo lean porque lo que Pedro dijo estaba maravilloso. He was definitely not speaking as a plain fisherman. Él no estaba hablando como un pescador. So example, Otro ejemplo, Esteban. Stephen was a honorable man of character. Esteban era un hombre honorable de carácter. And he was well respected in the region. Respetado en la región. So let's read Acts 7, verse 55. Leamos Hechos 7, verso 55. So to set the stage, Para eh, eh, ponerle el escenario. Stephen is being stoned to death. Esteban está siendo apedreado. So Stephen is going to die. He's being killed. Esteban está siendo asesinado. And Acts chapter 7 verse 55 says, but being full of the Holy Spirit. Entonces dice Hechos 7:55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. So Stephen is being killed, but Esteban está siendo asesinado, pero being full of the holy spirit Santo, stephen looks intently into heaven fijó la en el cielo, and he saw the glory of god y vio la de Dios, and jesus standing at the right hand of god y a Jesús de pie a la de Dios. so it takes the filling of the holy spirit entonces, toma esa llenura del Espíritu Santo. Para tener la, el poder y la fuerza de ver mirar hacia el cielo. While being killed. Mientras estás siendo apedreado. Y seeing your Savior. Y ver a tu Salvador. Y not even noticing what's happening to you here. Y no prestar atención a lo que te está pasando aquí. But only the glory of God. Pero solamente ver la gloria de Dios. That takes the Holy Spirit. Eso toma esa llenura del Espíritu Santo. Let's look at Paul. Miremos a Pablo. En Acts chapter 13, versos 50-52. En Hechos 13, versos 50-52. It says: But the Jews incited the devout women of prominence and the leading men of the city. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo. And instigated a persecution against Paul. Y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. y Barnabas, yes. Mm -hmm. And drove them out of their district. Por lo tanto, los expulsaron de la región. So these people came against Paul and Barnabas and drove them out of the area. Entonces vinieron en contra de Pablo y, y Barna, Bernabé, perdón, y los removieron de la región. But they shook the dust off their feet in protest. Y ellos se sacudieron los pies como protesta. Against them and went on their way. Y siguieron eh, en su camino. And it says, and the disciples were continually filled with joy and with the Holy Spirit. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. To be able to withstand the criticisms. Para poder soportar las críticas. The down-talking. Cuando te hablan mal. The putting people against you. Cuando ponen gente en contra tuya. Speaking falsely about you. Cuando hablan falsamente en contra tuya. Literally kicking you out of the church. Literalmente expulsándote de la iglesia, discrediting you, eh, quitándote crédito, and on and on and on. y así sucesivamente. Se necesita esa llenura continua del Espíritu Santo. So when facing these contest, y cuando encontramos estas vicisitudes, you remain pure te mantengas puro and active y activo, in the gospel of Jesus Christ. Be full of the Holy Spirit. Lleno del Espíritu Santo. Holy Spirit, fill me. Espíritu Santo, remind me of how beautiful you are. Lo lindo que eres. Pour your power into me again. Derrama tu poder sobre mí nuevamente. Do, do what Jesus said and remind me of His words. Haz lo que Jesús dijo y recuérdame sus palabras. There's this third aspect of the Holy Spirit entonces está este tercer aspecto del Espíritu Santo. So we spoke about being with the Holy Hablamos de haber sido sellados con el Espíritu Santo. Which at que sucede cuando recibimos salvación. Our with the and Jesus. Garantiza la relación con el Padre y Jesús. Y being filled con el Espíritu Santo. Y haber sido llenos con el Espíritu Santo. Lo cual extrae de nosotros los dones que Dios ha puesto en nosotros. And as Jesus said, helping us. Y como Jesús dice, nos ayuda. So we need to make the day. Y tenemos que hacer decisiones durante el día. Y como con Peter, Él nos dará sabiduría. Y como sucedió con Pedro, el Espíritu Santo nos dará la sabiduría. We need strength and endurance. Necesitamos fuerza. So like Stephen, had endurance, power. Y como en el caso de Esteban, que tuvo esa fuerza, ese poder. And so the Holy Spirit will teach us all things. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. All things. Todas las cosas. In the Old Testament we had prophets that told us what God was saying. En el Viejo Testamento teníamos profetas que nos decían la palabra que Dios estaba dando. We don't need Moseses anymore. No necesitamos a Moiseses ahora. We have the Holy Spirit to speak directly to us. Tenemos el Espíritu Santo que nos habla directamente. And y nos enseña directamente. All todas las cosas. Ask yourself, what does the Holy Spirit not know about the kingdom of heaven? the father and Jesus Pregúntese qué hay que el Espíritu Santo no conozca sobre el cielo el Padre o Jesús. So this third aspect of the Holy Spirit that we will discuss. Entonces, este tercer aspecto del Espíritu Santo. Came after Jesus went to heaven. Vino luego de Jesús haber ascendido al cielo. So let's look and see what this is. It's beautiful. Veamos, es bello. Es especial para nosotros porque nosotros disfrutamos algo que no teníamos antes. This third is to be with the Holy este tercer aspecto es ser bautizados con el Espíritu Santo. So sealed is a stamping. Ser sellados es un sello. Field is inside for you ser llenos es por dentro para usted wisdom teaching endurance etc. Todos estos dones la sabiduría la fuerza But well, let's look at what baptized means Pero veamos lo que significa el bautismo So we know baptism with water right we're put in the water and we're brought out of the water Conocemos del bautismo en agua se sumerge y sale We're buried with Christ and we're Raised again with Christ. Somos enterrados con Cristo y resucitados con Cristo. So baptism of water is a symbolism of what has occurred in our life. El bautismo en agua es un símbolo de lo que ha sucedido en nuestra vida espiritual. Is an outward expression of something that's happened inwardly. Es una expresión externa de lo que ha sucedido internamente. So baptism means to dip in. Bautismo significa sumergir. But I thought this was the most interesting. It means to dye, like with a dye, like an ink dye. Oh, wow. Pero esto es muy interesante porque significa como tiñar. So I take a white t-shirt and I put it in red dye and the white t-shirt becomes red. Entonces yo tomo una camiseta blanca y la pongo en una tinta roja y sale roja completamente. So after baptism, entonces, luego del bautismo, after dipping the white shirt, after haber sumergido esta camisa blanca, the white shirt now red, la camiseta ahora roja, looks differently to the world around it. Se, se ve diferente ahora al mundo que la ve. The world perceives you differently After the baptism of the Holy Spirit. So let's take an example, short. Tomemos brief example. un ejemplo. Moses goes up on the mountain. Moses fue al monte. And God shields his face and passes in front of him. And Moses goes down off the mountain. Y Moisés baja de la montaña, desciende. Cuando él subió a la montaña, él se veía como cualquier hombre regular. Pero cuando descendió, el pueblo estaba eh, temeroso de él. His face was with light. Porque su rostro estaba resplandeciendo con luz. And they even put a cover over his head. Hasta le pusieron una cobertura. They didn't look at him. Porque no podían mirarlo. The of God dyed him and made him look La presencia de Dios lo tiñó y lo hizo ver diferente. So it also means to We with the Holy También significa ser sobrecogido, sobrecogido con el Espíritu Santo. Entonces veamos que Jesús. In Mark chapter 1, verse 8, John the Baptist says, I baptized you with water, eh, Juan el Bautista dijo, yo te bautizo con agua, but he, meaning Jesus, Pero él, de Jesús, will baptize you with the Holy Spirit. Te bautizará con el Espíritu Santo. Now, when I was baptized, cuando yo fui bautizado, by a pastor, por un pastor. It was an amazing beautiful day that I will never forget. I can still see it. Fue un día tan maravilloso que nunca olvidaré. And I was just a child. It was many years ago. Y yo era un niño y eso fue muchos años atrás. But then when I came to recognize that Jesus Christ himself baptizes me in the Holy Spirit. Pero cuando me di por, por cuando conocí que Jesús mismo me bautizó a mí con el Espíritu Santo. How much more honoring and important could that be? I mean, as a business owner, there's many things that I would let my employees do. But the most important things for the business, I would never let them do. Being baptized with the Holy Spirit is so important to Jesus that He does it to you himself. Ser bautizado con el Espíritu Santo es tan importante que solo Jesús lo hace por usted. So Jesus baptizes us with the Holy Spirit. Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. So let's look at how this came about. Veamos cómo sucedió. In Acts chapter 1 verse 4, En Hechos 1, Jesus gathering them together, Jesús los reunió juntos. He said to them, do not leave Jerusalem. Les dijo, no se vayan de so he's talking to his disciples, giving them instructions. He says, but wait for what the Father has promised. Dice, por la del Padre. Which he said, you heard from me. Lo que han de parte de mí. In verse 5 it says, For John baptized you with water. So this is Jesus on the other side saying, John baptized you with water. Dice, porque Juan te bautizó con agua, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo no muchos, días, en no muchos días. So we know through the scriptures. Pues conocemos a través de la Escritura, Jesus leaves the disciples and ascends into heaven. And then some days after the Holy Spirit comes upon them. Y unos días luego el Espíritu Santo descendió. So let's look at Acts chapter 1, verse 8. Yes. Mm -hmm. So what happens when the Holy Spirit comes on you? What happens when you're baptized the Spirit? Ti, It says simply, but you will receive power. Simplemente dice, recibirás poder when the Holy Spirit has come upon you. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti. o en baptism terms, when it's poured out upon you, when it's falling upon you, coming upon you. Cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre ti. Cuando te sobrecoja. when Cuando eres sumergido en el agua, por ejemplo, eres sobrecogido por el agua. And why the Holy Spirit? ¿Y por qué el Espíritu Santo? Why the baptism? ¿Por qué el bautismo? Power. Poder. Power to do what? Poder para hacer qué? So let's look. It says, and you shall be my witnesses both in Jerusalem. Dice, y serás mis testigos in Jerusalem. And in all Judea? en toda Judea en Samaria en Samaria and even to the remotest parts of the earth, y hasta lo último de la tierra. We can witness and testify of Jesus Christ. Podemos testificar de Jesucristo. We can do it with power. Lo podemos hacer con poder. We can do it with let's see in Hebrews chapter 2 4. It says God also testifying with them. Dice que Dios también testificando con ellos, both by signs and wonders con señales, and by various miracles. Y con milagros prodigios, and by gifts of the Holy Spirit. Y con los dones del Espíritu Santo. According to his own will. De acuerdo a su propia voluntad. The inward expression of the power of the Holy Spirit. La expresión interna del poder del Espíritu Santo through the baptism, a través del bautismo literally dyes the white shirt red, literalmente que como la camisa blanca que se tiñe en roja and the world is to that, y el mundo es atraído a eso and they see the signs and that work us. y ven las maravillas y prodigios que operan a través de nosotros. So without the sealing of the Holy Spirit, sin el sello del Espíritu Santo there's no, filling of the Holy Spirit. no hay una llenura del Espíritu Santo. The of the Holy Spirit, no sin la llenura del Espíritu Santo no hay un bautismo Y sin el bautismo del Espíritu Santo no hay una expresión. With power Con poder to the earth a la tierra the message, the del hermoso mensaje de Jesucristo. So let's wrap this thing up. Entonces, cerremos. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. So much to the Holy Spirit. Hay tanto de conocer, que conocer del Espíritu Santo. We about being with the Holy Hablamos de ser llenos, sellados, That us to God. que nos da la autenticidad. Hacia Dios and pledges an inheritance to us y nos da una herencia being filled with the holy Spirit ser llenos del Espíritu Santo, is power love discipline wisdom es poder amor disciplina wisdom sabiduria to live righteously inwardly para vivir en santidad internamente. baptized Bautizados, is to identify us as witnesses through signs and wonders outwardly. identificarnos como testigos en poder y prodigios hacia afuera. So let me leave you with this. Te dejo con esto. We talked about the baptism of the Holy Spirit in Acts chapter one. Hablamos del bautismo del Espíritu Santo en Hechos 1. And Peter received this baptism y Pedro recibió este bautismo. So let's look at Peter in chapter 2. Miremos a Pedro en capítulo 2. Earlier we talked about Peter speaking to the rulers of the land. Antes hablamos de Pedro a hablarle a los gobernantes. With wisdom and power. Con sabiduría y con poder. Not ashamed at all. Sin vergüenza ninguna. So Acts chapter 2 verse 38 says. Entonces Hechos 2 Versículos 38 dice, And Peter replied, Y Pedro dijo, Repent and be baptized with water. Repentidos y ser bautizados con agua. Every one of you, Cada uno de ustedes, In the name of Jesus Christ, En el nombre de Jesús, Because of the forgiveness of your sins. Para el perdón de pecados. Be baptized with water. Ser bautizado con agua. To outwardly express what happened inwardly. Para expresar, Afuera, lo you're, que ha sucedido adentro. You have been forgiven as a sinner. Has sido perdonado de tus pecados. And you're set free. Eres sido libre. And Peter says, And you will receive the gift of the Holy Spirit. Y recibirás el regalo del Espíritu Santo. Receive Jesus. Recibe a Jesús. Receive the Holy Spirit. Recibe el Espíritu Santo. Let Him guarantee your relationship with the Father. Él garantizará tu relación con el Padre. Deja que el Espíritu Santo te llene y que extraiga de ti los dones que ha puesto. Let him fill you with que te llene con sabiduría. Let him your que te conteste las preguntas. Let him give you que te dé dirección. Y let Jesus baptize you with the Holy Spirit. Que el Espíritu Santo te bautice. That you will enter those depths. You will mature in the Holy Spirit. Que madures en el Espíritu Santo. And what you were put here on this earth to do for this world in that testimony. Y aquello para lo que fuiste creado para este mundo y que des testimonio. Will begin to happen with great power. Que el, tu propósito se realice con poder. Con evidencia a través de los dones del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta revelación tan linda de entrar, cómo entrar en las profundidades del Espíritu Santo. Gracias por este regalo. Gracias porque... Como aprendimos, le, le pediste al Padre que nos los, lo enviara y Él nos los envió. Y este regalo tan maravilloso es el que nos da poder, el que nos da las fuerzas, el que nos da la sabiduría, que nos enseña, que nos dirige. Gracias por madurarnos en el Espíritu Santo. Gracias que esta profundidad es para mí es esa madurez. Ese, ese nivel donde uno llega y uno depende completamente, 100%, en la dirección del Espíritu Santo. Que cada día cuando nos levantamos, las primeras palabras que digamos sean, Espíritu Santo, ¿cuáles son las instrucciones para el día de hoy? Que seamos dirigidos, guiados en todo momento por ese Espíritu Santo de Dios, que es el sello, que asegura que nosotros somos hijos de Dios y, para salvación y redención, y que tenemos esa vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Sí, Gracias nuevamente, a Antonio, y a todo el equipo. Los bendecimos, eh, continúen en sintonía, porque hay muchos que estarán compartiendo de lo que Dios ha puesto en sus corazones para dar, para aprender a cómo entrar en la profundidad del Espíritu Santo. Gracias y paz con todos. Dios te bendiga. Dios les bendiga.